Hemos visto ya cómo trabajar con polinomios utilizando los Arrays. Sin embargo, aprovechando que NumPy es parte de Python y Python es un lenguaje orientado a objetos, vamos a crear un objeto polinomio para poder trabajar con él. Para ello tenemos que teclear lo siguiente. Tenemos que irnos a Polinomial y dentro de Polinomial tenemos que buscar el creador de polinomios y aquí le tenemos que pasar los coeficientes pero muy importante se los tenemos que pasar en orden inverso por ejemplo para este de aquí tenemos que escribir primero el 6 luego el menos 5 y finalmente el 1 si hubiese ceros también habría que escribirlos lo vamos a imprimir y como vemos nos lo presenta en una forma mucho más amigable que la anterior Vamos a ver cómo esto ya no es un Array, sino que es un nuevo tipo de dato que Numpy lo considera, lo tiene dentro de un subpaquete y es este tipo de dato. Bueno, pues ahora aprovechándonos que trabajamos con orientación a objetos, vamos a ver cosas sobre este objeto. Lo primero que vamos a ver es el grado. Para ello utilizamos Degree y nos dice que el grado del polinomio es 2. También podemos recuperar los coeficientes, coef, y nos da 6 menos 5 y 1. Siempre nos lo da en orden inverso. Y para calcular el valor del polinomio en un número, por ejemplo en el 8, pues hacemos esto. Y nos da 30. Vamos a comprobar que efectivamente está bien haciendo pues, 8 al cuadrado menos 5 por 8 más 6. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues lo ideal sería que si queremos sustituir varias cosas aquí, pues lo pusiésemos dentro de una lista. Pero vamos a ver que nos da un pequeño error. Si queremos sustituir varios valores, hacemos esto y vemos que nos da error. Lo puede hacer, pero obligatoriamente tiene que ser un Array no puede ser una lista. Si esto mismo lo hacemos con un Array, vamos a corregir esto, no tiene absolutamente ningún problema. Al sustituir el 3 da 0, al sustituir el 6 da 12, y el 9 da 42. Y ahora finalmente vamos a ver cómo se crea un Array a partir de las raíces. Para ello tenemos que escribir lo siguiente, tenemos que ir a nuestro subpaquete, dentro de nuestro subpaquete buscar esto, que es otro subpaquete, y finalmente aquí tenemos la orden from roots, y aquí le vamos a pasar las raíces que queremos, por ejemplo, 3, 6 y 9. Vamos a ver qué polinomio nos devuelve, pues este de aquí. Lo vamos a guardar en una variable. Y lo vamos a volver a ver. Lo vemos aquí, Q. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir para ver si están bien las soluciones. Sustituimos el 3, nos da 0. Sustituimos el 6, nos da 0. Y también sustituimos el 9 y nos da 0. Siempre nos devuelve el menor polinomio de menor grado y mónico que tiene estas raíces.